Soy el maestro Pablo Alejandro Guina Aguilar. Voy a presentar los resultados de la investigación llamada Brecha Digital, Saberes Digitales y Profesores de Educación Superior. Mi director de tesis fue el doctor Alberto Ramírez Martinel y mi codirector fue el doctor Miguel Ángel Casillas Alvarado. La intención de esta investigación fue comprender y analizar los saberes digitales de los profesores de educación superior tomándolos como la habilidad, la instrucción y las destrezas en el arte del uso de la tecnología digital. Nos centramos en tres facultades, que fue la Facultad de Pedagogía Región Veracruz de la Universidad Veracruzana, la, Regio la Facultad de Pedagogía Región Poza Rica de la Universidad Veracruzana y el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén en España. La pregunta de investigación sería ¿cuál es la afinidad tecnológica el acceso a las TIC y el nivel de saberes digitales que tienen los profesores de estas tres facultades o departamentos estudiados. Y otra sería, ¿en qué medida existe una relación entre el acceso físico a las TIC y la afinidad tecnológica con el nivel de saberes digitales que tienen los profesores de estas tres facultades o departamentos? Una de las bases teóricas es la propuesta de saberes digitales del doctor Alberto Ramírez Martínez, el doctor Miguel Ángel Casillas y del equipo de brecha digital de la Universidad Veracruzana. Estos se consideran como saberes informáticos e informacionales utilizados para mejorar el desempeño y la trayectoria escolar de los agentes educativos. Tenemos 10 saberes digitales. Uno es la administración de dispositivos, otro administración de archivos, software especializado. Otros serían texto enriquecido, multimedios y conjuntos de datos. Otros dos serían comunicación y socialización, y dos últimos se centran en el manejo de la información y serían la literacidad informacional y la ciudadanía digital. Otra de las bases teóricas es el término de brecha digital, un fenómeno considerado como multifactorial por algunos eh, autores como son y Sarazo Zarazo, y Ramírez, Morales y Holguín. Algunos de los factores que influyen en la brecha digital es la motivación, el acceso material, las habilidades o conocimientos, las discapacidades, la edad y el uso o apropiación de estas. Para esto utilizamos el modelo de acceso a la tecnología de Van que el cual menciona que hay diferentes etapas para acceder a la tecnología y que las brechas se ven de, definidas, en primera por el acceso motivacional que depende de las necesidades que tenga una persona. Después es el acceso físico. Después seguiría el acceso por habilidades. Y al final sería el acceso por uso o apropiación. La técnica e instrumento de recolección de los datos fue para empezar una encuesta y utilizamos como instrumento un cuestionario estructurado. El mismo del proyecto Brecha Digital entre estudiantes y profesores de la Universidad de Veracruzana. Algunos de los resultados de esta investigación, como nos propusimos, fue primero diagnosticar la afinidad tecnológica de los profesores. Como podemos observar en las gráficas, existe una afinidad tecnológica alta en las tres facultades, ya que la mayoría de los profesores dicen estar a favor del uso de estas tecnologías. Mencionan que son útiles en su práctica docente, que las necesitan en, en sus diferentes actividades académicas, y también algunos mencionan que no son un símbolo de prestigio. Otro de los resultados es el nivel de acceso a las TIC, en donde encontramos que la mayoría tiene un nivel de acceso medio. Sin embargo, todos tienen por lo menos una computadora y acceso a Internet, ya sea en casa o en la universidad en donde laboran. Se encontraron algunos casos, como que la computadora de escritorio está dejando de utilizarse o de consumirse, y están, hay una tendencia hacia el uso de laptops. Respecto a los resultados del nivel de saberes digitales, se utilizó una ponderación de que va con una escala del 1 al 10 para tener un mayor control sobre esta información. En el caso de la Facultad de Pedagogía de la Región Veracruz, de la Universidad Veracruzana, la mayoría de los saberes digitales oscilan entre los 5 y los 8 puntos como se puede observar en la gráfica. Hay una tendencia... En el que la literacidad informacional está en un nivel alto, así como el manejo de archivos y de textos, pero hay otros saberes digitales como la ciudadanía digital y la socialización y colaboración y el manejo de datos que están en un nivel medio o bajo. En la Facultad de Pedagogía Región Costa Rica podemos observar que la mayoría de los saberes digitales oscilan entre los seis y los 8 puntos. Hay algunos saberes digitales que resaltan, como es la literacidad informacional, el manejo de conjuntos de datos y la comunicación. Se repiten nuevamente la ciudadanía digital y la socialización y colaboración, como saberes digitales con bajos puntajes. Y se encuentran en un término medio algunos, como el manejo de dispositivos, de archivos, de documentos de texto y de multimedia. En el nivel de saberes digitales del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén, se nota que la mayoría de los saberes digitales oscilan entre los 7 y los 9 puntos. Hay una ligera variación, pero sigue existiendo una tendencia. Como se puede observar, la interacidad informacional sigue siendo un, nivel, sigue siendo un saber digital alto, mientras que ciudadanía digital y socialización y colaboración son Saberes Digitales bajos. Haciendo una comparación de los resultados de las tres facultades en cuanto al nivel de Saberes Digitales podemos observar que se encontraron similitudes respecto a las tendencias de Saberes Digitales entre estas tres facultades. Se observa una ligera variación entre los del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén y los de las facultades de la Universidad de Veracruzana. Son mínimos, sin embargo, si se alcanzan a observar. La Facultad de Pedagogía de la región Poza Rica y de la región Veracruz obtuvieron puntajes similares, aunque con algunas ligeras variaciones, y podemos considerar que la disciplina de pedagogía determina de cierta manera un uso de tecnologías de la información y comunicación. Una de las conclusiones de esta investigación se centra en lo que es la brecha digital. Es un fenómeno multifactorial como ya se había mencionado. Sin embargo, hay que considerar cómo la entendemos, ya que es un término que surge en la sociedad del conocimiento para hablar de quienes tienen acceso a la tecnología o conocimientos de tecnología, y quienes no tienen este acceso o estos conocimientos. Esto también se centra en cuando hablamos de profesores, ya que se ha eh, pensado que los profesores necesitan hacer un uso de tecnología en su práctica docente. Sin embargo, esto puede hacer que hablemos de lo que se conoce como abyección, de considerar a un profesor malo por no utilizar la tecnología. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los profesores pueden hacer un uso o no de tecnología y no, eso no va a implicar que sea bueno o malo. Este es un fenómeno que siempre va a existir. ¿Por qué? Porque antes se hablaba de una brecha digital de acceso, de quienes tienen o quienes no, o cognitiva, de quienes saben y quienes no. Pero también se puede mencionar como una brecha digital gradual, como lo proponen Ramírez, Morales y Holguín, en donde se menciona que hay quienes saben más de un tema y hay otros que saben menos. A pesar de que los dos saben o tienen conocimientos, algunos Saben más y otros menos, o utilizan más, o utilizan menos. Entonces, como habíamos mencionado, no se puede considerar al profesor bueno o malo por su uso de TIC, o se recomienda no hacerlo, ya que hay profesores buenos que enseñan o logran desarrollar los conocimientos en sus estudiantes utilizando estrategias didácticas que no implican tecnología digital. Pero también hay buenos profesores que utilizan tecnología y logran desarrollar esos conocimientos. Lo que sí se recomienda es que en los profesores se comience a desarrollar eh, tres tipos de conocimientos, como lo propone Mishra y Kohlen en el TEPAC: conocimientos pedagógicos, que son los que ya deben tener, de eh, cómo enseñar, conocimientos de contenido, o sea, el qué enseñar, pero también conocimientos tecnológicos, qué herramientas podemos utilizar. ¿Por qué? Porque también el profesor debe conocer algunas otras estrategias o herramientas disponibles en su repertorio para hacer eh, o para desarrollar un conocimiento en los estudiantes dependiendo de las necesidades que estos tengan. Otra conclusión, eh, enfocándonos en la comparación de las facultades respecto al nivel de saberes digitales, es que hay una evidente similitud disciplinaria. Existe una tendencia similar a pesar de las ligeras variaciones entre estas facultades, y podemos considerar a esto como el perfil de uso de TIC del docente de la carrera de pedagogía. Algunas propuestas a al futuro para trabajar son realizar este estudio comparando algunas disciplinas diferentes a la pedagogía, y estudiar y comprender un posible hábitus digital de los profesores, y considerar la cultura digital del contexto para entender mejor este fenómeno, y esta variación de nivel de saberes digitales. Gracias.